la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra Domingo Javier, alias Mingo Zacarías, a quien la DNCD ocupó el pasado fin de semana 88 paquetes de cocaína. La medida cautelar deberá ser cumplida en el Centro de corrección y Rehabilitación Vista al Valle, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Recordamos que este operativo se llevó a cabo en la autopista del Nordeste, específicamente en la entrada a los peinados del Distrito Municipal Cristo Rey, en Guaraguao, en Villa Villarriba. Domingo Javier se desplazaba en un vehículo cuyo interior llevaba los supuestos paquetes incrustados bajo los asientos traseros. Usted sabe que esos son alto político hay mucha gente que me está atacando ah, sí, por la sí. política. ¿Quién usted cree que esto. está detrás de todo esto? Bueno, la gente del PLD de mi pueblo. ¿A qué usted aspiraba? Yo aspiraba a la candidatura a síndico. Tengo mucho apoyo en mi pueblo. Pueden interrogar. El pueblo desde que empieza. A. Entonces, estás, <laughs> ¿Todo el pueblo ha estado aquí? ¿Más de 20 personas aquí? No me han no. Ellos dicen que... Ley, yo. Dice. Mira, yo me levanto ¿no? para mi parcela temprano a las 5 de la mañana. Para llegar a la 6 a mi parcela en el camino, ellos me interferieron porque yo no sé, yo creía que era como delincuente. Entonces, en ese caso, ellos me tiran al piso. Dicen que me llevan y que en la misma Guagua a la capital, ellos lo que me montaron. Y que en el lado izquierdo, donde uno de los policías dice, montalo del lado derecho porque del lado izquierdo no hace matar Entonces, yo me montaron en un vehículo blanco que ellos andaban. Y ahí fue que me llevan con la cabeza, que todavía tengo un chichón ahí arriba, que me llevan con la cabeza barata a la capital. Para NTN, su noticiero regional. Joan y Paulino.